a Crisanto y a todos los que llevan pocas sesiones, esperemos que les estén gustando esta eh, serie, este ciclo en el que ya lo dijimos, primero es la mesa redonda, luego la astrofotosac del mes, luego este como ahorita que es el miembro estelar que en este caso le toca a Memo Molina que yo me da mucho gusto que sea de los primeros que iniciamos este ciclo de miembros estelares, porque recuerdo cuando llegamos a la SAC, y un día, así de la nada, Marco me dijo, oye, Memo, el que sabe observar y el que es del maratón, es decir, nos dijo que nos lleva a observar ahorita, y nos fuimos nomás los tres, o sea, Memo, Marco y yo. Entonces, con eso inauguramos nuestra asistencia a la SAC, fue como dijo Oscar, nuestro padrino en cuestión observacional. Entonces, muchas gracias, maestro, estamos transmitiendo, y adelante, somos todos suyos. Mm, buenas noches, muchísimas gracias a todos ustedes, qué grato estar con ustedes una vez más, y eh, pues quisiera transmitirles mis vivencias, y lo que a lo largo de estos años he estado con la SAC desde que inicié, cuál ha sido mi cambio, cuál ha sido mi, mi impacto en la vida, y recomendaciones que les quiero hacer al respecto, eh, sobre una etapa vivencial de mi vida, mi profesión... Bueno, mi nombre es Guillermo Molina Pérez, eh, soy del Distrito Federal, y me vine aquí a Querétaro por cuestiones eh, de tipo laborales. Estaba en la Secretaría de Agricultura, andaba como subdirector, y después pues me quedé en Querétaro. Dije, aquí me quedo en Querétaro, aunque venda pepitas, yo ahora vendo pepitas y estoy aquí en, la, en, en, en Querétaro, un, un, un, un lugar, un estado que me ha abierto sus puertas, muy sano, gente muy propositiva y es un caldo de cultivo para que pueda uno crecer de profesión soy economista y pues me dediqué a, a quise emprender y quise jugar al, al empresario y el jugar al empresario pues no es no es algo no es algo que sea que se que se compagine con una actividad de tipo burocrática donde los proyectos no se no se realizan, y aquí hay que entrarle y hay que entrarle por todo y en todo. Teniendo esta actividad de empresarial de una pequeña empacadora, pues empezamos a crecer, varia, un, dos bodegas en abasto, y ya se venía la problemática de que si el cheque va a pasar, no va a pasar, llegó un proveedor, no total que yo empezaba a, a, no, a no dormir, salí al patio de la casa y empezaba a ver y hacerme el cuestionamiento que, desde la prehistoria, sí se sí, hizo el hombre. ¿Qué son esos objetos? ¿Quién los puso? ¿Desde cuándo? ¿Cómo están evolucionando? ¿Tendrán fin o no tendrán fin? ¿Cómo inició todo? Pues no sabía. Hubo oportunidad de un día ir a un, a un lugar que se llama Costco. Me compré un telescopio reflector de cuatro pulgadas. Y pues no veía más que Júpiter, si bien Sirio si bien y la Luna. Y no no no pasaba de ahí. Un día le digo a mi hija, este, comunícate a ver si puede haber una sociedad astronómica, y sí, hubo una, observ una, hubo una observación, nos comunicamos con Pepe Muñoz, el, el gurú de la SAC, y nos dijo, sí, tenemos una observación, y fuimos por allá, por San Pandil aproximadamente, y estuvimos observando el cielo, estaban eh, grandes amigos, el fundador de la SAC, Agustín Díaz Oliva, eh, Juan Martín Morales Camarillo, Pepe, eh, Mike, y gente muy entusiasta, gente en donde la ambientación de la sociedad astronómica era muy, era muy cálida, no era tan formal, pero lo veíamos como una, un hobby de amor, por eso somos astrónomos amateurs, por amor. Iniciamos a hacer las observaciones y noté que tenía cierto talento para ubicarme en la bóveda celeste. Y pues empecé poco a poco a observar, me enseñaron algunas estrellas, Pepe nos dio un pequeño curso de cómo saltar las diez primeras estrellas, los asterismos, las principales constelaciones, y ahí nos fuimos, y nos fuimos en un ambiente, les repito, donde había gente tan entusiasta eh, que estábamos casi, casi observando una dos veces por mes, y no faltaba el cometa o faltaba una, una, una lluvia de estrellas para asistir y acudir. Entonces se creó una, un ambiente propicio para estar observando y conectándolos y con el propósito que yo tenía. Digo, como, como, como actividad soy un pequeño empresario, pero mi pasión es la astronomía. Después de la compra del telescopio y me, me uní a la SAC en un ambiente de camaradería, eh, este grupo que eh, realmente se proyectó a la observación continuamos salíamos salíamos a diversos lugares pero no tiene una cosa al dentro de la misma sociedad astronómica que la única forma para poder crecer en materia astronómica no va a aparecer una perogrulla pero es exponiendo y yo duda que tenía de algún objeto por ejemplo asteroides me metía a la investigación documental de asteroides y exponía, una cosa es el proceso de investigación y otra el proceso de exposición, para que me quedara más claro. Y así fui como, y así siento que es la manera que uno, que uno puede crecer, no hay más. Tenía dudas sobre los cometas, investigaba cometas y así era la filosofía. Era investigar, compartir y crecer, no hay más. En un ambiente de camaradería y crece uno en conocimiento y crece uno fortaleciendo relaciones internas dentro de la sociedad astronómica. Iniciamos Yo inicié con el Sistema Solar eh, y después me fui poco a poco hacia el espacio profundo. Un día leyendo... Eh, bueno, antes quiero decir que de ahí las incógnitas que tenía las investigaba, las exponía y acuérdense que, que el que expone aprende dos veces porque eh, aparte de estarles exponiendo sus comentarios aparte de exponerles el tema hay comentarios en los cuales eh, tiene uno que entrar a esa investigación es una, es una investigación que no termina, son en diferentes etapas hasta que uno se vuelve especialista en tal o cual objeto posteriormente eh, me di cuenta, les comentaba, ¿verdad? me di cuenta que la única forma de crecer es exponer a lo cual yo les exhorto a que sin miedo, sin miedo expongan Crece uno, comparte y fortalece uno esa relación. Un día, eh, leyendo las revistas que mensualmente compraba de Sky and Telescope y Astronomy, noté que había paris astronómicos, fiestas astronómicas, lluvia de estrellas, el paso de un cometa, y decía por ahí, Maratón Messier. ¿Qué es eso? pues, este, oiga, no saben si se ha hecho un maratón. Sí, sí, se ha hecho un maratón. ¿Cuántos? Empezamos siete y terminamos doce el maratón. Ah, qué bien. Y, y este, las demás sociedades, sí, creo que sí lo han hecho, pero no había una, no había una, no había unos testimonios que nos dijeran que hubo ciertos eventos donde congregaran a todas las sociedades y yo me comenté, yo pregunté y nos preguntamos en ese ambiente, Pepe, Juan Martín, Tavo, su servidor, ya creo que ya, no sé si ya, ya habías entrado tú, mi estimado Jorge, este, donde eh, podíamos hacer un maratón, convocar a las diferentes sociedades astronómicas y establecer una logística para poder hacer ese maratón, ese, esa fiesta astronómica. Total que ya hicimos toda la dinámica, toda la, hicimos la convocatoria, yo, teniendo la facilidad de mi negocio de ir a diferentes estados, me, me, me, me comuniqué con Morelia, con el observatorio de Morelia, con este, Alcaraz, me, me, me contacté con las cinco sociedades astronómicas que había en el, en el DF, Astrotecno, eh, Carta del Cielo, Grupo Perseo, comandados por Juárez Davis, por eh, eh, el ya afinado eh, este, Rogelio Ajuria y demás sociedades astronómicas, fui al Estado de México, eh, contacté a los de Teotihuacán, también a la Sociedad Astronómica del Valle de Toluca, en fin, tanto a, tanto a Monterrey como a Hidalgo, eh, y a los, al Estado de México, y algunos otros independientes. Hicimos un maratón que verdaderamente fue todo un éxito, todos convocados en, en, en un ambiente de camaradería y comunicación y comunión al respecto, con, la, con el propósito fundamental de observar el cielo. En, en, en ese ambiente va uno creciendo y dije yo, si uno, va a ser el, si uno va a ser el anfitrión, uno tiene que dar el ejemplo de ser también buenos observadores. Y siempre en los maratones iniciales, la sociedad astronómica queretana tenía los primeros lugares. Se, yo tuve la, la fortuna de ganar el primer maratón con binoculares, después con telescopio a mano, después este el telescopio master sin usar sin usar mapa celeste únicamente memorizando se llama maratón Messier memory y después pues ser un ejemplo para que eso se fuera eh, a, hubiera ebullición y todos querían hacer el, el, el, el libre con el maratón Messier y luego después el master y así se fue dando esa esa eso es un caldo de cultivo positivo para seguir fortaleciendo la relación de en, materia de, en materia observacional. Se consiguieron patrocinadores, fortalecimos la relación con eh, Deep Sky y con otras instituciones que nos, siempre nos estuvieron apoyando. Siempre, siempre en cada maratón teníamos a una, a, a una personalidad del Instituto de Astronomía como un aval de, de la capacidad y poder Poder de convocatoria de la Sociedad Astronómica Querétana. Y a ellos les ha encantado porque es un evento que les salía gratis, casi casi eh, eh, no como otros que les cuesta muchísimo dinero. Aquí es la aportación de cada uno de nosotros por la intención de estar en comunión. exitosos todos los maratones que, que se realizaron. Después, eh, no solamente nos quedamos en el Maratón Messier, sino empezamos a incursionar en el Maratón Cazbel, que yo lo he terminado hasta el 85% aproximadamente, solamente unos objetos del sur no los pude ver, como las, como las partes de las nubes de Magallanes, que ahí está 47 Tucán, y otros objetos que son como unos 10 aproximadamente, que no podemos ver desde estas latitudes. Continuamos este, incursionando en maratones como el 400 Herschel, que llevamos aproximadamente el 50% de los Herschel, aproximadamente 200, Objetos, porque se compone del cable con el Maratón Messier. Objetos que observamos para el más eh, exigente observador. Nebulosas, nebulosas planetarias y difusas, eh, estrellas dobles, cúmulos estelares, cúmulos abiertos, cúmulos globulares, galaxias de diferente tipo, y no saben la sorpresa que nos hemos metido. Realizar un maratón, y ya me meto un poco un poquito particularmente en este aspecto. Realizar un maratón tiene diferentes ciclos. A veces lo vemos desde la primera óptica muy sencilla de querer localizar. Ese es el primer proceso. Adentrarnos y conocer la bóveda celeste y poder saltar de estrella en estrella y de objeto en objeto y poderlos primero localizarlos y después ubicarlos. Y dentro de la investigación documental ya nos damos cuenta que cierto objeto tiene un origen, tiene un descubridor, tiene una composición, tiene una estructura, tiene una forma, tiene una distancia, ya una ubicación, ¿dónde se encuentra? ¿En el halo galáctico se encuentra? ¿En qué brazo? ¿En el brazo de Preseo, en el Sagitario, en el brazo de Orión? En fin, ya no, más, ya no solamente utilizando las, los parámetros, de este, de las parámetros celestes, norte y sur celeste y, y el ecuador celeste, sino también las coordenadas eclípticas y después las coordenadas galácticas. Con esto hacemos una interacción de la ubicación del objeto para darnos una idea cómo está esta danza estelar del universo. Y conociendo estos parámetros y adentrándonos más en cada uno de los objetos, he podido yo tratar de de, de, de realizar mi propósito que si no es bien estudiar astronomía, sí conocer la dinámica del universo la evolución del mismo y el impacto que tiene, a través del impacto que tiene cada uno de los objetos no es eh, no ha sido tan fácil, no ha sido sencillo pero sí ya podemos eh, ahora al observar un objeto de los aproximadamente 500 que, me, que, que, que, me, que puedo yo observar, me doy cuenta de esa dinámica del universo, y lo padre en un maratón es que lo puedes realizar en tan solo una noche, este es lo padre, este es lo más valioso al respecto. ¿Por qué me dicen que solamente observar, no? Yo siento que un buen astrónomo amateur, eh, deberá ser completo cuando maneja la astrofotografía y maneja la observación, porque observa y luego saca el testimonio de lo que observó, pero también la dinámica y el impacto que tiene esa fotografía en el medio interestelar. Es de esa manera como, después de conocer bóveda celeste y las diferentes coordenadas celestes, eclípticas y galácticas, pues tenemos una idea ya más clara, sobre qué son esos objetos, desde, fueron, desde cuándo fueron puestos, cómo han venido evolucionando, cuál es su estructura, su forma. Algunos van a, van, a, van a diluirse, se van a desintegrar, y ya sabemos cuál es la dinámica del propio universo. ¿Qué valores me ha traído el meterme en la sociedad astronómica queretana? Valores como la perseverancia. La camaradería entre la gente y sobre todo la que le gusta observar o fotografiar en un ambiente donde está el show para todos, ¿no? que es gratis para todos, que es una bóveda celeste que está ahí para poder ser conquistada. Una bóveda celeste donde quien la pueda conocer y la pueda manejar puede descubrir de todas sus maravillas retos es importante que los llevemos a cabo si estamos en la sociedad astronómica queretana, esto les va a permitir crecer amigos, no hay mejor forma que exponer, compartir y crecer expongan amigos míos, no quítense de ese miedo, tenemos todos aquí para poderlos asesorar en las diferentes este, eh, temas o tópicos en materia astro astronómica y estos valores pues aparte de la esperar de la perseverancia, de la, de la fe de poder realizar un, un evento como lo hemos estado realizando, que ahora ya se ha multiplicado en los diferentes estados, y esa es la importancia de la sociedad astronómica queretana, que es divulgador de la ciencia a través de la observación de un maratón mesier. Quiero, quiero, quiero nuevamente dar eh, mi comentario sobre cuál es el papel que ha jugado la sociedad astronómica queretana. Antes eh, iniciábamos una, una política interna de crecimiento y después se dio una política de abrirnos a las diferentes sociedades astronómicas y cuando oyen en diferentes sociedades astronómicas la sociedad astronómica queretana le tienen un respeto porque no solamente pueden organizar ese tipo de eventos y fue el pionero en realizar ese tipo de eventos, sino también buenos observadores y buenos astrofotógrafos, que creo que es de gran importancia, que nutre y además es un ejemplo para la divulgación astronómica. Esta importancia de la SAC se dio a través de la colaboración de todos y cada uno. Si bien es cierto, algunos iniciamos este bullicio del Maratón Messier. De no pudo haber sido posible sin, sin la estructura del fundador, sin el gurú de Pepe Muñoz, sino el fortalecimiento de Jorge Acosta, sino el apoyo de tanto a las mujeres como a los hombres que han pasado por la sociedad astronómica, y hemos dado un granito de arena para poder crecer. Y les repito, no es, no es, eh, no es encontrar el hilo negro, simple y sencillamente es investigar, exponer, compartir y poder crecer. Y es la y es la forma en que se puede hacer una sociedad astronómica más fuerte, más consolidada, muchachos. ¿Algún comentario? Sandra. ¿Yo? A ver, ¿quién levantó ¿quién? la manita? No, no. Díganme. Yo sí, maestro, no me... Alguien levantó la manita, nomás preguntarle, ¿ahorita está de turbo y super moda? la astrofotografía, porque hay mucho instagramero por el mundo, pero yo he notado cuando hacíamos en la sociedad astronómica, que hacíamos los dibujos, los reportes a mano, y hasta me hice mi libretita así de bolsillo, como la de este... Pablo, Pablo, el Pablo Loni, Loni, con los tips, con el tiburóncito, el tiburón martillo a un lado de, de la del sombrero y todos esos detalles marcados. Quisiera preguntarle, ¿a usted nunca le interesó la astrofoto o cuál es su eh, como su opinión sobre este boom de la astrofoto? Mira, como, como este, pues yo tenía que inyectarle recursos a mi negocio. No era fácil para decir, ya que tenía yo juntado 40, 50 mil pesos y quería yo meterlo a la compra de un, pues no puedo decir un Takahashi de 400 mil pesos, no no puedo decirlo, pero si sí un equipo que me pueda tener una, una eh, un guiado mejor, pues mejor lo, lo, lo, lo metí a mi negocio, ¿no? Y, pues mi propósito fundamental dentro de la sociedad astronómica y dentro de mi propósito personal es conocer la dinámica del universo a través de la observación. Por fortuna, ya manejo, no con exactitud, las coordenadas celestes, este, las coordenadas galácticas y las coordenadas eh, eclípticas. Y investigo el objeto y trato de tener una planeación en la observación que me permite conocer, conocer esta dinámica del universo en una, forma, en una forma muy sencilla, ¿no? Padrísimo, les repito que un, un eh, astrónomo amateur completo sería una persona que se clava a la investigación, a conocer estos elementos fundamentales de la composición, forma, estructura, distancia, diámetro de, de cada uno de los objetos celestes y pues sacar el testimonio que es la fotografía, que es lo padre, ese testimonio de la fotografía. Te remonta a ese momento histórico, a esa noche tan padre, pero que yo, desgraciadamente, por cubrirlo en otras cosas, no me he podido hacer de un, de un, de un equipo, ¿no? Pero ganas no me, me sobran para, para meterme esto, y yo felicito a los astrofotógrafos como a los, a los observadores, que ahí estamos, que ahí estamos, que ahí estamos. Evidentemente, este, el hacerlo completo, el, el astrónomo amateur, el astrónomo por amor, implica sí recursos tiempo y además mucho corazón en, en muchas ocasiones sí me sentía me siento un poquito desilusionado que tanto tanto mucho tiempo en la parte astrofotográfica mucha gente toda te pide y te dice den dígame, dónde está la polar o dónde está Vega después de muchísimos años que uno ha estado en la bóveda celeste no entonces ellos ya era para que supieran eso eso y más pero es el propósito de ellos, como es el propósito nuestro, como es el propósito de mucha gente que tiene sus particularidades, ¿no? Pero siento que un astrónomo completo debe manejar la parte observacional, la parte de investigación y sacar la foto como testimonio. Gracias, maestro. Lo decía porque en la plática pasada decía Alejandra Estela, no, hombre, con estos filtros ni hay problema con la luz que haya. Y yo me agüité porque estamos haciendo activismo contra la contaminación lumínica, ¿no? Pero bueno, ¿quién más levantó la manita? ¿A Colsin. Sí, y nada más, que sí. quiero, quiero, quiero, perdón, nada más agregar una cosa que Ale, mi querida Alejandra dice este es que vi ese objeto celeste, chequen la grabación, donde está a miles de millones de años, y eso no Ásale. es... De... Exacto, eso. Eh, okay, es, la, es la bronca. Estamos y, grabando, maestros pérez. Que, que no se puede salir, no se puede salir, este, del, con, de miles de millones de años, de miles de millones de años, pues no está esa esa, ah, esa sí. nebulosa que sacó, es, está dentro de la galaxia, y que conoce estos, esos parámetros, dice, pues no, no es es está, que está, está más mucho más adelante a el, la pero, sí. sí y yo quisiera más bien pedirle a Memo que nos comente cuál es el instrumento que él utiliza para ir aprendiendo el cielo y por qué ha escogido ese, ese instrumento gracias Memo este mi intención no era ni es ser un astrónomo eh, como tal sino un contemplador del cielo como les dije mi negocio me permitía salir atrás y decir, ¿qué hago con tanto problema que tengo? Y me quedaba yo observando las estrellas y decía, ¿cómo es posible que mucha gente conozca todas y cada una de las estrellas? Todas esas constelaciones, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo? Y la verdad, es como todo eso, es una práctica, saltar de constelación en constelación, agárrense una constelación y empiecen con binoculares, sin prisa pero sin pausa. Eh, eh, agarren su Orión, las principales este, estrellas que tiene ahí, salten al norte, pueden ver ahí Tauro, cuáles son las principales, ahí tienen este, objetos muy interesantes, al este Monocero, al oeste, al, al, al sur este, el, la, la, la, la liebre, un poquito más alejado está el Can Mayor, y ir gradualmente abriéndonos, mi querido Cuauhtémoc. Y con gusto pues, podemos hacer sesiones astronómicas para ir conociendo una cuarta parte de la bóveda celeste. Sí. Que, que nos quiere como, como, como, como un reto. Yo, yo les comentaba que no puede uno crecer, mi querido Guauhtémoc, si no tiene retos y si no tiene uno metas. Y anda uno, yo mi propósito era ese, ¿no? Mi propósito no era sacar fotografías. Una envidia porque estos cuates saca unas fotos verdaderamente increíbles que un observador jamás las va a poder ver. Yo, Por yo eso conozco es... eh, el cómo trabajas, Memo, y sé que usas mucho los binoculares, y creo sí. que esto es una actividad que está al alcance de muchos, y que les permite, como dices, no simplemente capturar una imagen, sino conocer la bóveda celeste completa, no de tal manera que no necesitas un, una computadora para saber qué es lo que hay, entonces, esa puede ser una opción para aquellos que buscan conocer el cielo, que pueden usar binoculares y que se lo pueden aprender de memoria, ¿no? Además que un Maratón Messier se puede hacer eh, observando tranquilamente el, 80, el 85% de los objetos en un Maratón Messier. Entonces, es, es buena opción, nada más es cuestión que, que, se, que se dediquen y que se apliquen, y les vuelvo a repetir, que tengan metas muy claras y concretas, y evidentemente retas Retos y metas un poquito grandes, ¿no? Por ejemplo, acabar el Maratón Messier, después el Cadwell, y después entrarle al Herschel. Pero con gusto, con alegría, con camaradería. Les repito, sin prisa, pero sin pausa. Gracias, maestro. Le toca a Lucy Urbina. Lleva el ratito con la manita levantada. Hola, buenas noches. Yo no quería hacerle ninguna pregunta, sino más bien un comentario, porque al igual que tú, Juan Carlos, mi primera observación, este, que fui con toda mi familia, Guillermo nos hizo el tour por el cielo y una de las cosas que también me impresionó es que nunca me hubiera imaginado que con un apuntador láser pudieran mostrar todas las estrellas. Y bueno, desde ahí, este, mi gusto ha sido siempre en, ha ido creciendo y un poco mi frustración de vivir en la Ciudad de México y no poder acompañarlos a las observaciones. Pero bueno, próximamente. Muchas gracias, Lucy. Quiero montarme al comentario, y que y a mí me sorprendió de cuando nos llevó un memo a Marco y a mí, que nos decía memo no solo la eclíptica, sino el Ecuador galáctico, el norte galáctico, y en el sentido en el que se movía el sistema solar allí en el, en el cielo. Y eso lo seguimos haciendo cuando vamos con grupos a observar. Muchas gracias. A ver, está bien la costa, ingeniero Costa, pásele. Pues yo nada más quería hacer un comentario a lo que dice el modesto Memo Molina de que no hace astrofotografía, pero honestamente me mito con la memoria que tú tienes, tienes todos los catálogos en tu mente, ¿para qué quieres una cámara reflex o una CCD si lo tienes en la memoria? La verdad es que honor a quien honor merece. ...tienes una capacidad de almacenamiento de información increíble... ...lo reconozco... ...el, el hacer el Maratón de CIER a mano sin ninguna ayuda documental... ...es un mérito increíble y la verdad es que es reconocer... ...a quien tiene un mérito grande nuevo... ...felicidades... ...muchas gracias... ...aprovechando, quiero agradecer a todos los miembros de la Sociedad Astronómica Queretana... ...porque están en comunión conmigo para poder pues, tener vivencias. Y una de mis vivencias más importantes es estar como a las 3 de la mañana, pasar en, estar en un, lugar, eh, en un lugar tranquilo, sereno, pasar y ver un coyote o ver pasar un armadillo y estar en contacto con, con, con esa bóveda celeste que está ahí para conquistarse. Yo les vuelvo a repetir, no dejen de observar y... Punten mi teléfono, a cualquier hora me pueden llamar, Guillermo, ¿qué es esa estrella? que está pasando? ¿dónde ver el cometa? ¿cómo ver el cometa? y que, este, pues que disfruten esa bóveda celeste, quien la conoce puede disfrutar de sus maravillas este, ¿algún otro comentario? Sí, levantó la mano Laurita Bárcenas, adelante yo Buenas noches a todos Guillermo, tengo una pregunta nos este, comentaron ahorita que ¿sí? Para empezar, ¿no? nos agarramos una constelación y nos adentramos a, a las estrellas y a lo que tiene. ¿Este Puede ser, ah, digo, como pregunta, eh, agarrarse, por ejemplo, los planetas, identificarlos y después una constelación, o no sé, ¿cómo? ¿tú nos recomiendas solo eso, que sea una constelación? Este, mira, yo te recomendaría, primero, que pudiéramos estudiar las coordenadas celestes, dónde está el polo norte, el polo sur celeste, que no lo vemos desde aquí, este, de aquí a, a, a, a duras penas podemos ver este, en un lugar muy alto, bueno, yo lo he visto en el nevado de Toluca, las nubes de Magallanes, pero podemos empe empezar con las coordenadas celestes y una constelación muy sencilla, como es Orión, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, las diferentes constelaciones, y y esa zona tenerla bien estudiadita, y los objetos de interés, poquito a poco, poquito a poco, y luego te vas abriendo, estás por Gémini, y luego te vas a, a, a Perseo, y en fin, a las diferentes, abriéndote gradualmente, abriendo gradualmente tu, tu, tu conocimiento a la bóveda celeste, y eso es tan impresionante, porque para mí no hay mayor satisfacción, que tú enfocar, manejar tu instrumento óptico, sean binoculares o un telescopio lo manejes, y estés buscando y al escudriñar vas observando estrellas que no las habías conocido, fotones y estrellas de diferentes tonalidades, y luego de repente está el cúmulo, es una grata satisfacción que ve, de veras no hay con qué pagar todo eso, y las mejores vivencias las he vivido ahí, eh, junto a la bóveda celeste. Entonces te sugiero, apunta a mi teléfono, cualquier, cualquier duda que tengas, si vas a ir al maratón, ve, yo voy a hacer el maratón guiado, les voy a decir la técnica de cómo ¿Cómo, ¿Cómo perdón? Ahí vamos a andar, de hecho tú eres el que nos vas a... Guiar. Ah, ahí, ahí vamos a estar, lleven su instrumento óptico el que tengan y les voy a enseñar esa técnica de ir poco a poco conociendo la bóveda celeste y les doy mi teléfono a todos, lo conocen, para que en cualquier hora, en cualquier momento... Me llamen y me digan qué está pasando ahí, porque me van a compartir y eso me hace seguir creciendo en materia observacional. Sí, pues, además, bueno, tengo, pues... además, además, tengo la gran fortuna, amigos, que no estoy casado y vivo solo. <ríe> no hay ningún problema porque sí, me hablen. Justo me, acordaba, justo me acordaba de cuando niña, bueno, te pregunto por, por lo de las constelaciones. Cuando era niña le decía a mamá: Voy a hacer un mapa de todas las estrellas. Y ahí estaba, según yo, dibujando y me fastidiaba porque eran un montón, y entonces ya, sí. ya ni sabía dónde iba una u otra, entonces, este, pues empezar por las coordenadas celestes, sí, y, y una constelación que te diga, o te digo el paso de por dónde pasa la eclíptica, donde pasa este el sol, la luna y los planetas, es una zona muy clara, bien identificable, pero que tú ya al conocerla te vas a dar cuenta de este eh, un planeta no puede estar en tal constelación, solamente pasen algunas de ellas, ¿sí? en fin okay. ya. muchas gracias Guillermo, nos vemos sí. con... nos vemos el maratón también Belén adelante, tiene comentarios eh, buenas noches, muchas gracias por compartir todo ese bagaje tan impresionante que tiene este gracias por compartirlo y, pues, una, una pregunta, una cuestión. ¿Qué, ¿Qué área del firmamento le gusta más? ¿Qué, qué? Ah, y la también... parte... El, a, me, a, yo me inclino yo me mucho para el hemisferio sur. Toda esa zona del Ecuador galáctico donde se encuentra este, Eta Carina, verdaderamente impresionante. Eh, si bien es cierto, el, el, la zona el hemisferio norte tiene objetos tan brillantes y, y resplandecientes, de veras, de veras, de veras, que la enorme cantidad de estrellas están, y, las, y, lo, y los objetos, y los cúmulos este, impresionantes se encuentran en el hemisferio sur. Esa es, eso. o sea, la, la, la, parte, la parte austral es la que les recomiendo, y que desgraciadamente... Como no estamos en esa zona, es muy poco estudiada, pero nada más al ver toda esta zona de la nube de Bagallanes, de Etacarina, de, este, de la gran nave Nave de Argos, no hombre, es una cosa verdaderamente impresionante. ¿sí? Los momentos que fuimos a San Pedro Martín, hay, hay estrellas, enorme cantidad de estrellas que incluso estaban eclipsando a las estrellas principales y se confundía, no se confundía, opacaban a Deneb, opacaban a, al Vireo, donde decíamos qué bárbaro, ¿cómo, cómo está aquí el asunto este de tan, tan impresionante que se ve esa zona, la zona y, y, bien, y bien, otra cuestión dentro de todas estas interacciones, en maratones, en observaciones, ¿qué, qué, qué le ha causado una mayor impresión al estar con las personas interactuando y compartiendo todo ese conocimiento ¿qué tiene sentido? Este, me han me ha tocado observaciones en ciudad donde eh, con el telescopio con binoculares pasan gente anciana ya de edad este, señoras de edad que se dedican al hogar y que observan Saturno y verdaderamente no lo pueden creer, o los los accidentes que tiene la luna y lo, lo observan, para mí es una grata satisfacción compartirles y decirles que esta ciencia puede estar eh, en sus manos siempre y cuando puedan estar canalizadas con las personas adecuadas. Es una gran, gran satisfacción. Y la, y la mía más personal fue cuando un día estuve en, eh, en San Pedro mártir y estuve verdaderamente eh, solo, ya estaba durmiendo Edison y Pedro y me tocó estar desde las tres y media de la mañana hasta las cinco, y observar fenómenos que no se pueden observar tan fácilmente, como es la luz cenicienta, como es, donde te das cuenta, ah, aquí va a salir el sol, es celeste. Pues no, señor, está saliendo del otro lado. Y es de la, la, la refracción que tienen los el, el polvo, el, el polvo cósmico, y un área que se llama este. No, no, no luz, la, es, esa luz cenicienta que es el reflejo de, de la enorme cantidad de luz. ¿Cómo? la luz zodiacal. Sí, esa misma, que se queda tan impresionado de decir, no es que por ahí va a salir el sol y no es cierto, sale del otro lado, pero es el reflejo de esos cristales que se, re, que se reflejan y se refractan ahí eh, en, en esa enorme cantidad de, de luz que es la luz zodiacal. Son, son, digo, son aspectos impresionantes, como otro tipo de, de, de objetos, pues, impresionantes, ahí está Omega Centauro, eh, directamente, también se le llama falso amanecer, sí, sí, sí, sí es, es, es lo que me pasó, es lo que me pasó, y con, y, y ver cómo salen en el horizonte, estrellas tan impactantes como Sirio, estrellas tan impactantes como Betelgeuse, y te quedas, te quedas sin aliento, yo, las máximas este, impresiones y satisfacciones es ver un cielo nocturno en una serenidad, en una calma, y aunque no esté con, con personas compartiendo esto, verdaderamente es impactante. Y yo creo, tal vez los gurús me vayan a decir que no, pero es una forma de meditar y poder trascender. Y, algún, y algunos me pueden juzgar y decir, pues estar más cerca de Dios, y hablar de cerca de Dios no quiero hablar de un hombre barbado que está en las nubes, sino hablar de la energía vital, de la energía fundamental que le dio vida a todo este universo. Ese es mi, mi, mi comentario. Ver una minúscula estrella que es el Sol, con un minúsculo eh, planeta que es la estrella, con un cerebro, cerebro poquito, que pueda observar el pasado, el presente y lo que va a acontecer en esa evolución de ese universo. Para mí es muy impresionante. Muchas gracias, maestro. Sí. Y nuevamente les repito que estoy a sus órdenes. Para mí es importante. Oye, ¿qué estamos viendo? Y veámoslo como reto. ¿Qué está? Ah, déjame ver qué estamos observando, o qué estrella está a un lado, o qué. Y van a descubrir de, de repente estrellas dobles, estrellas sextuples, cúmulos, y entrando un poquito a la parte documental, pues nos quedamos fríos de de conocer un cúmulo globular como M como es M3 o como es M2, donde más de un millón y medio de estrellas están en una circunferencia, en un diámetro, donde están 9500 estrellas por año luz cúbico. Si aquí, si, si estuviéramos en el centro de ese cúmulo globular que es M2 o el M3, la noche sería una sería una, una rareza imagínense cómo estaríamos tanto rodeados de estrellas tan, tan importantes ¿eh? como el como en el cúmulo globular donde hay 7.000, 9.000 estrellas por año luz cúbico aquí tenemos una estrella cuatro una estrella más cercana por cuatro años luz imagínate la impresión de esas, de esos, de esas cosas no en fin Marquito tiene comentario y marcó. ¿Qué tal? Buenas noches, Memo. Buenas noches. Gracias por tu plática. Eh, yo quiero expresarte solamente que te admiro. Desde que llegué a la, a la SAC hace 13 años, me acuerdo que llegué con el chato y eh, cuando, cuando llegamos nos hicieron una pregunta muy, muy curiosa. Nos dijeron, ¿a ti qué más, qué más te gusta de, de la astronomía? No me acuerdo qué contestó el chato, pero yo, yo contesté que, que me gustaba mucho la parte observacional y luego los te señalaron y dijeron, ah, entonces con, con Memo. O sea, porque, y sí, la verdad me he identificado mucho contigo por, por, el, por la parte observacional, porque, porque la, tanto a ti como a mí nos, nos gusta mucho estar ahí en, la, en, en, la, en el frío, en los cerros, ahí observando y enseñándole a la gente. Yo te he aprendido muchas cosas y es algo que te agradezco. Y este, bueno, te, te admiro como te lo, te lo comenté hace un momento. Y bueno, pues... Eh, este maratón que viene, vamos a una vez más a deleitarnos con, con tu explicación en el maratón guiado. Y bueno, hay algunas personas aquí que van a estar presentes ese día. Entonces, pues qué bueno que, que, que vamos a estar ahí conviviendo una vez más, que se va a hacer el maratón. Eh, que a pesar de la pandemia que pasó y que, que detuvo esto, pues otra vez retomamos. Y, y bueno, creo que va a ser un buen, buen evento. Y, y, aprovecha, y estar, aprovechando el espacio de. Aprovechando, les sí. quiero decir que voy a llevar este telescopio. Ah, bueno, pues ya de una vez. Presúmelo, por favor. Ya lo ven, ¿verdad? Aquí está mi mano. pero. Yo, Yo, voy voy a... Yo veo una luna. ¿Sí, ¿Sí lo ven? Un boiler ahí sí. atravesado. Sí, es un boiler. Este vamos, <ríe> a... Este vamos a llevarlo, ¿eh? Bien. Con esta ¿Es montura. Como la chimenea del Titanic. Sí. Y, y con esta, con esta, este, con esta Dobsoniana, en fin, que pues, ojalá y que puedan asistir al maratón Messier para estar en comunión y en contacto en, una, en un viaje por la bóveda celeste en tan solo una noche. Y en tan solo esa noche, con una minúscula cantidad de objetos, podemos ver la evolución que está teniendo el universo. Y, ve, y vamos, a, vamos a concluir. Acabando el maratón tenemos un universo relativamente joven. La mayor parte de las galaxias son espirales y espirales barradas. Y una que otra, nada más uno o dos, son, eh, son elípticas. ¿Qué significa? Que no ha habido mucha fusión entre ellas y no ha habido, no ha habido mucho dinamismo en el universo para ser un universo eh, longevo o viejo está, está en, en, en, en sus inicios este, este proceso evolutivo del universo y esto lo podemos ver a través de la observación de las galaxias las mayores son espirales, hay una que otra irregular, como la 82 son irregulares que te dan que te dicen, pues, así, así se inició el universo con, el, con, la, con la fusión y el canibalismo galáctico y lo podemos comprobar que es un universo joven a través de la observación de las galaxias me oigo Marco Antonio? ¿Cómo? ¿Me oigo bien o de lejos? Pues de lejos, ¿Pero? pero sí se entiende. Adelante. No, no me acordé que en esa época la saque era como ir a Aguas, ¿verdad? te ponían un sombrero a ver qué escuela, te tocaba. Yo dije sí, Arsenal, desde que me mandaba con Juan Carrillo. Ah, pues ahí está. A ti te relacionaron con Juan Carrillo, Carrillo y a mí conmigo. En Muy fin. Bien. Y nuevamente agradezco a toda la Sociedad Astronómica Queretana, a, a Jorgito, que no, no pierdo yo la, la ese momento histórico cuando ahí va Don Don Marco con el telescopio de Jorge a observar Urano. Tremendamente que se ve con tu telescopio, Urano, y los cúmulos estelares. Y ahí ando yo de Metiche con Jorge, ¿qué estás viendo? Qué globular. Se ve en, en, en forma tridimensional en tu telescopio. Y gracias a todos ellos hemos hecho camaradería y que esto siga funcionando. Saludos a, a, mi, a nuestro gran gurú Pepe Muñoz, que nos ha puesto la semillita para poder, les digo, investigar, compartir y crecer. Ese urano fue en la Mascala, mi Sí, así fue? fue. Fue en la Mascala. En la Mascala y, y ahí, va, ahí va Don Marco a apuntarle que estaba en el cenit y lo vimos impresionantemente esa gema. Esa gema, ¿verdad? Por cierto, estaba en la constelación de Pisces. Azulita, opaca. Sí, así es. Y, y, lo, y eso lo vamos a ver en el Maratón Messier con esos telescopios. Hay una parte del maratón donde eh, ya terminamos la zona de Virgo, lo más complicado, y hay un compás de espera donde podemos ver eh, este Omega Centauro, donde podemos ver este, otros cúmulos cúmulos, que no son del catálogo Messier, pero son del Cadwell, también verdaderamente impresionantes, estrellas dobles como albireo, en fin, toda una gama de, de objetos celestes para el más exigente observador. El ingeniero Acosta quiere hacer un comentario. Este Sí, gracias por la oportunidad. Este Memo, yo creo que también debes mencionar, yo creo que es una de las experiencias que más nos nos hace sucumbir ante la inmensidad del universo, es cuando aquí en la ciudad a duras penas identificamos Orión y las constelaciones más sencillas, como dices, y cuando tenemos la oportunidad de estar en un cielo como el de San Pedro Mártir, las constelaciones tan claras y definidas que aquí vemos se nos pierden entre la inmensidad de estrellas que vemos. Yo creo que esa es una sensación de estremecimiento y de emoción grande yo en lo personal me ha pasado que, que la verdad es que dices ¿cómo es posible que Orión o Escorpión se te pierdan de la cantidad de estrellas que ves en un cielo tan oscuro y claro como el de San Pedro Marte? Eh, no sé, yo, Memo yo creo que tú también has estado allá y ¿cuál es tu experiencia al respecto? Ah, este, pues para empezar, esa fue, al ver el cenit estaba el ecuador de la galaxia y ahí estaba al Alvireo estaba la flecha estaba este la zorra pues estaban todas eclipsadas por la enorme cantidad de estrellas que opacaban a las estrellas más brillantes apenas se notaban las estrellas brillantes y podíamos descifrar los asterismos de cada una de las constelaciones quedaba uno bueno al caminar por el por el bosque por una cantidad de, de recordarás Jorge por la cantidad de estrellas, volteabas arriba y el cielo, la galaxia te podía iluminar el camino. Y eso y no es cierto, como dicen, que un cielo debe ser muy oscuro para observar las estrellas. Hay cielos verdaderamente ricos, ricos. No se diga, imagínate, si nos hubiera tocado en luna llena, ¿cómo veríamos ese, ese, ese espectáculo? no Pero, en fin, son cosas que te, que te marcan y nos ha marcado, para mí de por vida, el estar observando esos esos objetos celestes que verdaderamente nos podemos pasar toda la noche observando una zona del cielo y, nos, y quedarnos sin aliento. Sí, es correcto. La luz de las estrellas en un cielo oscuro o una nula nueva en, en San Pedro Mártir, es increíble la cantidad de luz que recibimos de todas las estrellas, es cierto. Podemos, podemos caminar en, en, un, en, un, en un bosque y esa, esa, luz, nos puede, esa luz nos puede guiar. Unos le decían el camino de Santiago allá en, en España, ¿verdad? Porque te iluminaba y te llevaba exactamente a Santiago. En fin. Bueno, este, in, in, perdón, impresionante, porque en San Pedro Martí podemos ver objetos que en ningún lado se pueden ver. M33, que tiene magnitud de 6.1 aproximadamente, se pueden observar. Impactante, de 5.8, el cúmulo de... Eh, el pato salvaje se ve la vía láctea y saliendo de esa vía láctea, un cúmulo impresionante que es el pato salvaje. No se digan muchísimos objetos, y me di cuenta que junto a Andrómeda había una ovecilla es M33 a simple vista. Pásele maestro Galindo. Ah, eh, Memo, únicamente quiero reconocerte, tú lo sabes de mi, mi reconocimiento y aprecio por ti, pero eh, de lo que más he aprendido yo de las bóvedas celestes y todo fue la haber salido observaciones contigo, contigo se aprende mucho, se aprendió, aprendí mucho de eso, y respecto a San Pedro Mártir, realmente ir contigo a San Pedro Mártir fue eh, ver cosas que nunca te habías imaginado, y fue realmente el lugar donde, creo que es mi mejor fotografía de la galaxia este, allá en San Pedro Martín, y por esa cantidad de seres que es increíble. Dijo Edison, ay, ahora sí ya me puedo morir después de haber visto eso. Le digo, pues qué tonto, porque eres cuando menos me quisiera yo morir, si <risa> siendo esto, ¿no? Pero... Así es. O sí, Así es. regresando a tu capacidad, mismo tú eres de este planeta, realmente tener en, en, en tu cabeza, en tu cerebro, tanta información respecto al cielo, pues es, es de reconocerse y de, y de, y de, de admirarse, ¿no? También estoy viendo que tenemos dos gurús en, en, en la SAC, observacionalmente uno se llama Guillermo Molina, pero astrofotógrafo, fotógrafo, eso, astrofotografía, tenemos a Pepe Muñoz que se aprende mucho con él también respecto a la astrofotografía, entonces con esos dos gurús, ¿qué más queremos? Sí, eh, Memito, sabes que te aprecio bastante, muchas felicidades, reconozco mucho tu capacidad en ese sentido. Y hemos aprendido mucho, no nada más yo, muy, muchos en la SAC hemos aprendido de ti. Sobre todo te voy a decir algo, que cuando yo recién entré a la SAC, el entusiasmo con el que tú nos, nos contagiabas a Enrique y a Chucho Vera y a mí, que fuimos en ese momento casi los que entramos al mismo tiempo, nos platicabas del maratón y nos platicabas de exponer y todo eso, y eso se nos queda, se nos queda grabado, se nos queda ese entusiasmo eh, por hacer las Me cosas. invito muchas felicidades, te mando un abrazo desde aquí. Muchas gracias, muy amable. Y a todos de la sociedad astronómica, es lo que les debo, es, es mi, mi alma mater, eh, pero es por amor, que es una, una, una noble afición, que es la astronomía. O sea, ser, ama, ser astrónomo amateur, astrónomo por amor. Que cualquier reto, pues no te, no te quita el sueño, es un reto, es como si estuvieras viajando hacia las estrellas mismas. Y espero nuevamente, les digo, a todos y cada uno de ustedes, que hagamos jornadas observacionales y, y chequemos una zona. Y a los que van principiando, si me permiten guiarlos para que puedan crecer más rápidamente y puedan compartir y, y poder disfrutar de las maravillas que nos tiene el cosmos. Que para eso están ahí, para poderlas descubrir. Con técnica y con paciencia, amigos. No dice tu teléfono. Ah, sí, 442, apúntelo, 442-510-4716. Me pueden llamar a cualquier hora, ah. 5, 3 de la mañana, 2 de la Pero... No tengo ningún problema, llámenme y, y que me digan dónde. Ahora sí me contestas. No, no, no tengo un... mujer, no tengo Sí, Ahora sí te contesto. En ese sí contestas. Por fortuna, por fortuna no tengo respuesta. No tengo Gracias, Benito. Como pareja, al contrario... Buenas noches, maestro. ¿Podría de favor marzo? repetirlo no. nuevamente? Gracias, mamito. 442 510 16. Estoy a sus órdenes. A mí me, me, me, me, me interesa mucho porque me permite retomar aspectos y si te lo tengo que explicar tengo que meter más a una forma de exposición, ya no, ya no de investigación, para que te quede más claro. Y aprendo también yo más. Muchas gracias, maestro. Qué amable. Sí. A cualquier hora, ¿eh? Y en cualquier día no tengo ningún problema. Nada más si quieren, quieren programar una observación, ocho días antes nos vemos y vamos allá a, a las clases de observación. Este... Técnicas observacionales, puede ser a simple vista, puede ser con binoculares o puede ser con telescopio. Que hay de todo. Hay, la observación con binoculares es muy rica. Y sobre todo en, en objetos brillantes como cúmulos abiertos, porque te permite saber en un entorno en, el entorno, en el objeto mismo y en el entorno. Claro, con un telescopio se ve no solamente el objeto, sino las estrellas de fondo que están este, al fondo del cúmulo que No pertenecen al cúmulo, pero que también se disfrutan de la misma forma, ¿no? Incluso en binoculares se disfrutan mejor porque eh, disfrutas el objeto y disfrutas su entorno en dos o tres grados más eh, en, sus, en su forma aledaña, en su periferia. Pues muchas gracias, maestro. Todos démosle un aplauso y ya. Ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y estoy nuevamente a sus órdenes, eh. A sus órdenes, mi querido. ¿Vas a ir Jorge al maratón o vas a tener problemas por ahí? Y yo no están yendo los de la PAC. Sí, este, pero este, ojalá y que se pueda fortalecer eso. Vamos a estar por allá haciendo el maratón guiado, y que este, ojalá y que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Y doy un reconocimiento importante a la Sociedad Astronómica Queretana. Y me siento orgulloso de pertenecer a la SAC y de haberle dado todos y cada uno la proyección que merecen. Porque ahorita, díganme si no es cierto, párense con cualquier sociedad astronómica. Pero así lo dijo el difunto Álvaro Álvaro Rueda de allá de, la, de, de, de Astronomía Educativa y mucha gente que dicen, la sociedad astronómica es una sociedad fuerte y sólida. Y es lo que hemos construido. Felicidades a todos. Gracias, nuestro. En la, en la UNAM dijeron que la única asociación que trabajaba era queretana. En efecto, así es. Sí, por por sí, por, por los, las jornadas observacionales, por los astrofotógrafos sí. y por, por el maratón que hacíamos. Un día... Y lo dijo Pepe lo, Franco. Sí, un día... Ah, no, les, les dijo, ¿saben qué? Estos, estos no se metan con ellos porque ellos sí trabajan, ¿eh? No, los sí. Hagan, no les hagan perder el tiempo. Y un día, este, Alberto Levy, que era nuestro fotógrafo, me llamó y me dijo, mira, a ver si puedes apoyar a, una, a un ingeniero de ahí de la Sociedad Astronómica, ¿quieren hacer una Sociedad Astronómica en San Miguel de Allende? Fuimos, nos, nos contactamos con él, le dimos la idea de cómo hacer la Sociedad Astronómica de San Miguel de Allende, este, y le dijo eh, Alberto Levy, nada más no les vayas a quitar el tiempo, porque es una sociedad que sí trabaja, y que tiene impacto y que tiene resultados. Que uno se siente ante eso orgulloso, ¿no? Cierto. Sí. Gracias, amigo. Felicidades a todos y nos vemos en el maratón. Nos vemos en el maratón, por favor, todos apúntense, no nos pueden quedar, hacer quedar mal, todos somos de la SAC. La Anaí, ¿vas a ir, Anaí? Invítelos como acostumbra, Memo. Berta, Hola, Maestra, buenas noches. No, no, no voy a ir en esta ocasión. Híjole. ¿Por qué ella? Por Berta. un tema personal, aunque me hubiera encantado ¿Y ir. Voy. Sí, voy a estar ahí. Te sí, veo. Voy a estar para ahí haciendo, haciendo el mayor esfuerzo. Sí, y de una vez agradecerte. Ahí te voy a, ahí te voy a lo que instruido Y te pues voy. a ver si no hacemos muy mal papel. Ahí eh, te voy a decir estoy haciendo Virgo un poquito eh, ahí te complicada, voy a pero bueno, estudiando, yo te agradezco mucho cómo me has ubicado para eh, encontrar los objetos. Y no nada más encontrarlos, sino el eh, saber en dónde están ubicados, en qué brazo están ubicados, de qué se trata, temperaturas y todo, todo. Te agradezco mucho y te felicito por esa eh, sabiduría que tienes y que eres, pues para con todos, la verdad, una persona muy amable y nos has instruido mucho. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas felicidades, Mimito. Gracias, muy gentil, muy amable. Felicidades, y vamos Mimito, te quiero. Gracias lo mejor para ti, saludos a tu esposo, a todos tus bebés felicidades, mi muy gentil, muy amable Chucho, muy amable, muy agradezco y, y por allá nos vemos en el maratón compartiendo una bóveda celeste que está ahí para poder ser conquistada oiga y vamos a llevar a cabo una, un guiado muy muy especial, muchas gracias ahí me vas a ayudar Juan Carlos con el telescopio ¿eh? Sí, claro, claro, claro Claro, pues claro, ahí te voy a ayudar con el guiado. Sí. Lleva okay. plataforma elevada, lleva un montacarga, toca sea, yo. Está muy grandote ese. Sí, ya sé, no, sí, ya, ya, ya llevo unos ancos. Muy lejos. <risa> <risa> <Eso está risa> en fin. Mesa Allá, redonda. Que casi, la próxima, la próxima, amigo. Casi, casi todos los años te ayudo con ese, mimo. Sí, así es. Así ah, es. No se a la escalera. ¿Sí? Mesa redonda, ¿qué más? No se les va a la escalera. Sobre las noticias de los objetos más lejanos que he encontrado el James Webb, esta semana reportaron el más cuando el universo era más joven, ya tenía carbono, por lo tanto está sospechoso, y también las galaxias más lejanas. Entonces el tema de la mesa redonda, todos estudian, los objetos más lejanos, las galaxias más lejanas se por el James Webb. Ok. Sí, todavía tenemos un jueves más antes del maratón. Exacto, exacto. eso va a ser el de esa para hablar de los preparativos. Muy bien. Mm -hmm. Pues pasa buenas mamá. Muchas gracias. Felicidades, gracias. Memo. gracias, Memo. Perdón, gracias. gracias. Vamos, a, vamos a pedir una pequeñita semblanza, un par de párrafos para la revista de esta plática. De esta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. gracias. Un abrazo, gracias. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Gracias buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias.